No, aprovechando esta reunión antes de que, el... que se Y tengo una pregunta, no sé si se si me pone bien. ¿Cuánta? Sí. Nosotros tenemos industria, academia y gobierno, ¿no? esos son los lo, lo actores, digamos, ¿no? Y acá, ¿cuánta gente circulando la rama es de la industria? O sea, ¿son productores agricultores? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y de la academia o de la ciencia, investigación? 12, 14, 15. ¿Y el gobierno? Entonces, están todos, ¿no? Sí. Están todos. No, yo algunas cosas, veía lo, lo mismo que comenzamos la mañana, ¿no? O sea, los temas, las problemáticas que plantea Enrique, mano rentabilidad, productividad, etcétera, etcétera, mercado, distancia, comunes. Los problemas son comunes, las soluciones cada uno verá cuáles son las que le acomodan a su momento también. ¿no? Nosotros acá el tema de que hace 10 años no teníamos ni mucho apoyo del Estado ni tampoco mucha disposición del sector privado a aportar en este tipo de consejos. Que en estamos en una situación distinta, mejorable incluso todavía. Eh, de las. Eh, las, las fichas que se veo ahí también, son temas que podrían salir hoy día mismo en una reunión eh, en Chile o en nuestro propio grupo de trabajo hay una comunicación, etcétera, así que no son temas tan, tan eh, raros ni, ni que no ocurran en otro lado de las cosas que nosotros como, no sé, no me llevo a ningún lado, vamos en el tránsito de eso entonces lo que hemos ido aprendiendo, hemos ido... Y la tiene que ver uno eh, el comunicar. Para mí es muy importante. Y desde dentro hacia afuera. O sea, eh, no, no quiero ser otro referente, pero yo estuve en, la, en el inicio de este consorcio y después estuve cinco años en otra cosa y volví en 2010. ¿no? Pero reconozco a la agencia incompleta yo era una de las empresas que estábamos estaban. Conmigo. Y cuando volví en 2010, me di cuenta que. Los socios de la empresa, los socios tecnológicos, privados, no tenían conciencia de lo que se había hecho. O sea, no sabían el trabajo que había, los resultados que había. Porque algunos decían, bueno, aquí es estamos trabajando, todavía no tenemos resultados. Eso no hay nada que contar. Porque todo el esfuerzo que se estaba haciendo en introducir cosas no se había contado eh, suficientemente. O bien la forma en que contábamos no era la adecuada para, para la otra parte. Y una charla, ¿cierto? Donde me hablan de cosas muy científicas, las cosas se van a pensar, ah, porque en un momento que no entiendo nada, me equivoqué a la unión. Entonces, ¿cómo buscamos una forma de comunicarse desde dentro hacia afuera que sea efectiva? Y si hace falta con monito, esto, como esto hasta que no entendemos. Esto nos da por, por cierto, que el doctor va a entender muchas de las cosas que de investigación que están haciendo y, y no es así. O sea, ir y preguntar, lo entiendes, te parece bien, esta es la forma en que quieres recibir las cosas, En eso mismo de comunicación, el es que los productores no estén eh, preguntando, no significa sé, que no tengan interés. Pero no han tenido la confianza bien, pero, pero están interesados, lo que pasa es que tienen otras cosas que hacer, así como. O Entonces, sea, ¿de qué manera se buscan formas? Un ejemplo. Nosotros de cada día estamos haciendo que hacemos. Desde la objetiva, lo ponemos en un PDF y lo mandamos eh, así sin más, ni con anécdotas, ni informes, simplemente para que sepan que hubo una actividad y que hay resultados y una foto atractiva pero que sea real. ¿no? Eh, en algún momento se han, no nosotros, pero el gobierno de Chile en este afán de, de buscar cómo aumenta la cooperación público-privado, han eh, que asesores, casi todos concluyen que el tema de la confianza es fundamental. ¿no? Y que para poder hacer la cualquiera sea, o casarme, formar una empresa, para desarrollar un proyecto, necesito confianza. Entonces, qué? ¿Cómo logramos esa a mí me parece a mí, los resultados, o finalmente, lo que genera la ¿no? decirle, bueno, le va a encargar a Norberto que hay el seminario y lo hace, son resultados. Le voy a encargar que al grupo de lista que hagamos una gira tecnológica y se gira... Entonces, son resultados. El resto... Entonces, se tienen que generar más resultados de lo que se está ocurriendo. Si las metas son demasiado altas, los resultados no se generan y la confianza se pierden O sea, bajarlo a cuál es el programa, cuál es la actividad los próximos cinco sí, años, lo más real posible. Sí. Involucrar a todos los ya lo dijimos, o sea, si no está el gobierno presente, yo lo veo difícil. El gobierno desde el punto de vista del financiamiento y también, por ejemplo, en el rol de la biblioteca abierta la autoridad que ayuda con ingresos materiales, la academia ni decir Pero la industria tiene que estar también, muy bien representada. O sea, no, no, si alguno si algún proyecto lleva eh, lo muy complicado a los participantes de la industria en términos del aporte de dinero, eso está condenado a fracaso. por cuando hay una dificultad, eh, no puedo seguir acompañando. Los mil dólares, los 20.0, o no sé qué, no los puedo seguir acompañando Entonces tiene que ser la industria presente, porque son los usuarios los que van a requerir, los que están más cerca del mercado, lo que, que le está diciendo el empacador, mira, no me más de esa porque viene con mucho de esto. Etcétera. O los canidros, entonces tienen que estar todos. los no, no es más pero. Y lo otro que es, son dos culturas. O sea, yo, nosotros aquí mostramos ¿sisto? una experiencia de juntar, y yo mencionaba por ahí. Yo eh, conozco experiencias en España muy buenas. En Murcia, buena, porque los... de, de, de, de Uvas. Productores que pensé que nunca se iban a eh, eran peleadores de un día entero. Y ahí están. Pero eso no es está exento problema, o sea, todo el día tenemos problemas. Todo el día tenemos problemas con las dos culturas que se chocan: con la cultura burocrática y las instituciones públicas, con la cultura a veces popular del sector el, privado el, que tiene que arranca sin avisarle a nadie. Son problemas están todo el tiempo, pero se discuten y se realizan. Y por eso empezamos a pensamos con es cierto que okay, son como su matrimonio, no tenemos este un matrimonio ni perfecto ni que se aman profundamente matrimonio que está intentando salir adelante con todos los problemas. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro porque, porque bueno, va a ocurrir así. Y, y no es un signo de que vamos mal o que tenemos problemas o porque discutimos. Si no se discuten es porque ya nadie le interesa. Entonces, no, yo creo que no lo veo mal. Ojalá que no vea la discusión. Pero no Lo último, incluso dentro de línea, ¿eh? y estamos con Rico tenemos gente que vemos con muy buenos ojos en asociarse con la empresa privada, e incluso rendirle cuentas a ciertos socios. Y otros que por ningún motivo. No, no estamos dispuestos, nosotros nos debemos a intereses superiores. No sé cómo lo resuelto. Supongo que ahora que ya llevamos casi 10 años y ven que los grupos de trabajo que están en torno a esto están entusiasmados, qué sé yo, y los que no están tomando más. Lo aceptan, no sé, se, se acercan más. Eh, pero no es fácil para nadie. ¿no? Y dentro del sector privado tampoco, hay gente que dice ustedes están loco. Ustedes le dieron, por ejemplo, con eso termino A veces nos ocurre, que el sector privado de manera que va teniendo resultados dice, ¿por qué esto no lo hacemos nosotros? Sin evita. ¿Eh? Y yo soy el primero que digo, pero es que eso no eso, eso va a ocurrir. Porque no es cierto, Humberto Prieto solo lo contratamos, Humberto y 15 personas que están han en que las cuatro personas que lo apoyan, eh, no sé, Gerard, que el hablaba con que lo habían cinco o seis personas, ¿no? Profesionales, ¿eh? sin contar los técnicos de campo, que se llama. eso no lo ve, ve ¿eh? que se solamente trae traerse a Luis Miguel y canta solo, ¿no? Y con toda la banda, con toda la orquesta. Y la orquesta es la que hace que, que suene. Y eso, el sector privado, al menos en Chile, en la dimensión de industria que tenemos, no somos capaces, no somos Monsanto, no somos no sé quién. Entonces, estamos obligados, en el caso nuestro, a convivir con estos compañeros que, bueno, no serán exactamente lo que uno quiso, quería, pero, pero es nada, es lo que es